Las parejas danzaban y murmuraban delicadezas, y no tanto, mientras la banda subía y bajaba su encanto. —¡Ah, esta noche es perfecta! —clamaba la audiencia, aplaudiendo el juego de luces y telas que adornaban la sala En un rincón había un grupo de bebedores absortos en sus copas y sus monólogos incoherentes. En uno de los balcones Leticia acariciaba un gato traído por el abundante despliegue de manjares sobre la mesa principal. Había perdido un poco la noción del tiempo. Las reiteradas noches en aquella estancia eran odiosas y solo Eider podía hacer de esas noches algo memorable. En otra habitación Eider tomaba coraje frente a un espejo cuando un viento inesperado abrió la ventana. El impacto fue tal que no pudo evitar sobresaltarse. Tras recomponerse intentó acercarse a cerrarla. Entonces una figura se posó sobre el marco y unos ojos grandes y verdes apoderaron de su atención. El baile seguía sin complicaciones. La gente bailaba, bebía, comía y descansaba a un costado de la pista. Leticia despidió al gato, que se fue con la boca llena y entró en busca de Eidard. Miró un lado, a otro, y comenzó a caminar entre la multitud. El salón parecía gigante y estaba atiborrado de figuras que enturbiaban la visión. Las luces habían bajado y solo podía verse en los intervalos de las ventanas con la luz de la luna. Chocó con uno de los bebedores y y este con aliento pesado, comenzó a hablarle de los roedores y el arte de roer. Se alejó lo más rápido que pudo de allí, pero pronto fue interceptada por una figura de capa y capucha que sonreía detrás de una mano. Eider estaba inmóvil en la habitación, de frente a aquellos ojos fijos. Por unos minutos nadie parpadeó. Quiso hablar, pero una mano en la oscuridad le indicó silencio al tiempo que otra hacía el ademán para que se acercara. Lentamente dio el primer paso. Luego otro, hasta que estuvo a unos centímetros de esa mirada y de esas manos. Una sonrisa entró en la luz y no pudo evitar devolver el gesto. Una voz ofreció a Eider un sinfín de emociones que jamás podría obtener al otro lado de la puerta. Esta noche es perfecta continuaba clamando la multitud Leticia sintió que su mundo estaba a punto de venirse abajo y una puerta detrás de la figura se abría para ella en silencio la atravesó y fue transportada a un cuarto luminoso y vacío todo estaba en silencio se sentía increíble y deseó que Eider estuviera con ella para compartir aquel éxtasis Eider no dijo nada ...pero extendió una mano hacia la sombra. En la oscuridad creyó escuchar la voz de Leticia... ...y deseó poder verla otra vez. Luces psicodélicas comenzaron a parpadear... ...y vio a Leticia en el centro. Corrió hacia ella. Una pared invisible dividía sus espacios. Mientras tanto en el salón de baile... ...era una noche perfecta. La gente seguía bailando... ...las luces estaban encendidas y ya no quedaba comida sobre la mesa. Esa noche perfecta en la que Eider y Leticia desearon algo más. Eider comenzó a golpear con desesperación. Leticia se dio vuelta y también arremetió contra la barrera. Espejadas y misteriosas sonrisas danzaban alrededor y anunciaron. Su deseo es fuerte. El baile, la música y los cuerpos deben ser una única pieza. Fue así que cerraron los ojos, estiraron la mano y cada cuerpo danzó en silencio en su lugar. Sus movimientos fueron coordinados y la melodía llenó sus corazones. Abrieron los ojos, juntaron sus manos y así, y así supieron que esa noche era perfecta.